Pues hoy vamos a hablar de la aplicación de Respondus que es una, es una aplicación que tiene varias herramientas de asesoría o de evaluación. ¿Cómo le hago para que mi Lockdown Browser pida a fuerza utilizar el Respondus Lockdown Browser? Ya sea en Canvas o Blackboard, voy a explicar los dos. Si tienes Canvas, del lado izquierdo de un curso específico, vamos a buscar el botón de Lockdown Browser. En el caso de Blackboard, lo que hay que hacer es también un curso específico. Del lado izquierdo tienes muchas herramientas. O sea, hay que buscar una pestañita que dice Course Tools y te aparecen todas las herramientas del curso por orden alfabético. La que diga Respondus Lockdown Browser, hay que darle clic. Independientemente si utilizaste Blackboard o utilizaste Canvas, te va a aparecer una ventana como la que estás viendo ahorita en pantalla. Eh, aquí tienes algunas cosas como tutoriales y algunas sugerencias o tips de instrucciones que deberías de agregarle al alumno. Una vez que consultaste lo que quieres consultar de aquí, hay que darle clic al botón naranja de Continue to Lockdown Browser y te va a aparecer una cosa que se llama Respondus Lockdown Browser. Dashboard y te aparecen todos tus exámenes que has pedido en la plataforma en ese curso específico al que le diste clic y del lado derecho te aparecen dos columnas uno para avisarte en caso de que ya hayas requerido Lockdown Browser para algún examen o también para avisarte si has pedido uno Respondus un Monitor en un examen si tú quisieras requerir en un examen nuevo Respondus Lockdown Browser hay que darle clic al triangulito gris y después a Settings te va a aparecer el nombre del examen y después está Don't Require y Require. Le vas a dar clic al que dice Require para pedir que lo utilicen Respondus Lockdown Browser. Bueno, cosas que debes de saber de Respondus Monitor de entrada. Bueno, como la activo? Igualito que la otra vez, te vas al botón dentro de tu curso, del lado izquierdo, al botón de Respondus Lockdown Browser y este, seleccionas el examen. Del lado izquierdo hay un botoncito con un triangulito hacia abajo. Hay que darle clic. Settings, y vas a entrar a estos settings que están aquí. Entonces, en la parte de Require respondos Monitor, le vas a dar clic. Las que tienen la palomita de esta forma, quiere decir que las puedes activar o incluir y no incluir, dependiendo de cómo creas tú que es mejor para tus alumnos. Puedes ver las instrucciones de antemano y ver lo que tiene que hacer el alumno y presenciar o atestiguar cómo sería o cómo le pediría al alumno que lo hiciera. Bueno, en caso de que hayas pedido Respondus Monitor, este, ¿cómo vas a encontrar los resultados de Respondus Monitor? Otra vez, dentro de un curso, ya sea en Blackboard o Canvas, vamos a ir del lado izquierdo a buscar el botón de Lockdown Browser. Vas a volver otra vez a esta interfaz del tutorial. Hay que darle clic al botón naranja para continuar al Lockdown Browser y en el dashboard de Lockdown Browser, vamos a dar clic al triangulito, pero esta vez, aparte de settings, está uno que dice resultados de la clase. Así es como se va a ver, estas son las personas que han hecho mi examen, entonces para ver este, cómo estuvieron sus grabaciones le voy a dar clic al signo del más del lado izquierdo. Me aparece su nombre en la parte de arriba, otra vez todos los datos que vimos al principio, cuánto duró el examen, cuánto se sacó, cuándo lo hizo y tengo detalles, tengo grabaciones de este, todo lo que le pidió el programa. Esta aplicación es Respondus 4.0 y lo puedes descargar de internet. Es una herramienta que hace fácil crear y administrar exámenes en Blackboard y Canvas. Bueno, para iniciar, así se ve la interfaz de Respondus 4.0. Nosotros lo que vamos a aprender es a importar preguntas. Entonces le vamos a dar clic a importar preguntas con este, la plantilla de Word que descargaron. Pueden ver cómo se escriben las preguntas. Tiene que tener exactamente esta cantidad de espacios. Y por ejemplo, para marcar la respuesta correcta hay que poner una estrellita del lado izquierdo de la letra de respuesta correcta, sin espacios, o sea, entre la estrellita y la A no hay espacios. Si va a ser una pregunta con respuestas múltiples, hay que escribir antes de la pregunta, type, dos puntos MR. Y ahora sí, ponemos varias con la estrellita. Si quisieras poner una imagen, la imagen iría entre la pregunta y las respuestas. Y para poner una pregunta de tipo essay, o de pregunta abierta en la que el alumno va a contestar un párrafo de respuesta y va a ser libre, le vamos a poner Type E. Y lo que sigue es importar las preguntas desde Respondus 4.0. Cuando le das clic en Importar, te pregunta qué tipo de archivo. Nosotros, si descargaste la plantilla y utilizaste Word, vamos a poner Microsoft Word 2007. Vamos a buscar el archivo en la computadora. Y aquí te pregunta el nombre del examen que va a tener en Canvas o en Blackboard. ¿Okay? Le das clic en Terminar. Y vas a tener este menú para editar para hacer settings y para hacer un preview okay, de tu examen y publicar.